Acá estamos en el proyecto Torre de Tesla, trabajando para buscar una buena puesta a tierra. Lo que hice fue, con el péndulo, buscar un vórtice negativo en la tierra. Y una vez que lo encontré, estoy cavando para hacer la buena puesta a tierra. Tratar de encontrar agua dentro. Y ahí vamos a clavar las jabalinas para luego, para luego bueno, tener una buena puesta a tierra. Acá tenemos a Cory que va a inspeccionar el pozo. Para ver en qué condiciones se encuentra ¿Cómo está todo ahí abajo, Cory? ¿Bien? ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Hay muchas piedras! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Hola, hijo! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Campeón! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! Bueno ...este es el futuro de la energía en el planeta Tierra... ...de acá vamos a sacar grandes cantidades de energía... Eh, ...sin tener que usar ninguna batería de ninguna clase... ...vamos a construir un equipo resonante... ...del estilo ball Odin... ...y bueno, vamos a crear acá una estructura de madera... ...la cual vamos a llevar a una altura... ...y vamos a poner una esfera de metal hueca... ...para poder liberar de la Tierra... ...las partículas virtuales de energía de la éter... ...mientras Akori inspecciona el pozo... ...y nos dice eh, cómo está el terreno en este caso... ...a ver si la cámara puede acercarse un poquito más... ...y vemos cómo Akori va inspeccionando... ...el tipo de piedras que hay adentro del pozo... ...muy bien... ...muy bien... ...nuestro hijo ya aprendió... ...aprendió a bajar al pozo... ¿Cómo le enseñó papá? A ver a Cori, entra al pozo como te enseñó papá. A ver, ¿cómo es que te enseñó papá? Primero los pies, eso, muy bien. Primero los pies y listo, adentro del pozo, muy bien. Así que bueno, seguimos en las redes sociales para que veas cómo va proyectándose esto que es la nueva energía en el planeta Tierra 2019. De la mano de Nikola Tesla y la energía fría. Ahí nos vemos. No sé por dónde empezar, che. Bueno. Estas son las placas ZBS. Para los equipos. Vienen con ventilador. Estos son unos dispositivos para mover motores y controlarle la frecuencia. Se prende y le das a la velocidad. Los quiero usar para los Spark Gap giratorios, para buscar la frecuencia. Estos son los balastros electrónicos. En este caso me los mandaron de Estados Unidos, 120 voltios y acá trabajamos 220. Así que quizás los tenga que poner dos en serie para poder prender los, spark, eh, los Flyback. Bueno, Flyback. Eh, estas me llegaron hoy, son unas ZBS... Montaje superficial. Eh, bueno, eh, son las mismas que estoy usando para el equipo que les mostré. Está acá abajo. Junto con un flyback de 29. Acá tenemos eh, lo que viene a representar una de las botellitas. Capacitores. Tienen que ser de 22 nanofaradios por 1600 voltios. Y estas resistencias son de 10 megohm cada una para purgar los capacitores y que no queden cargados. En este caso, bueno, me faltó una y le puse dos. Ahí está el otro módulo. Este es bastante potente. Se llega a quemar esto. Bien. ¿Qué más? Estas son las fuentes. Estas son las fuentes para, para estas placas ZBS. Son unas fuentes muy lindas. Vienen con, con un, un preset ajustable. A ver si se puede... Ahí. Ahí la podés ajustar. El voltaje. Bueno, y vienen con todas las salidas. Con esto que se abre y se cierra. Están muy buenas. Mucho amperaje tienen estas fuentes. También, bueno, están estas. Que son de 5 amperes. 12 voltios, 5 amperes, después está esta que me llegó ayer, esta es de 12 voltios, 6 amperes. Bueno, estos son los relés, que todavía los tengo que probar, a ver qué tal trabajan. Relé para las bobinas de ignición, son de 12 voltios, marca Midderton, los, los venden online. Esta es otra ZBS, otro modelo, que lo vamos a probar. Esta, tiene, esta por ejemplo, le entra los 12 voltios, pero tiene dos salidas. Acá. Para una bobina en el flyback, de dos puntos, no de tres puntos. Como, por ejemplo, estas son de tres puntos. Le entran los 12 voltios por acá. Y, por este otro lado, le salen tres, que van a ir a parar al flyback. Estos capacitores son... Haceme un foco, querida cámara, bueno, no se llega a leer muy bien, ¿qué más? Bueno, ahí están las bobinas de carro, que vamos a probar, dos por un lado dos por el otro no sé por dónde empezar un lío más o menos allá tengo todo el otro desastre el yogur que me estaba comiendo bien mi laboratorio es un desastre me tengo que poner a limpiar tengo todo un... mirá lo que es este lugar Foh. tremendo bueno más flyback ...de 29 pulgadas... ...gigantes... ...unos monstruotes... ...estas son las placas... ...como ya te había mostrado en otro video... ...para armar... ...la ZBS... ...esta hay una persona acá en Chile... ...que me las consigue... ...y bueno... ...vamos a ver si, si podemos armarlas... ...lo bueno es que son de 500 watts... ...y traen... ...cuatro transistores... Bien. Acá hay más fuentes. Estas son de 5 amperes. Acá están los cables. Bueno, acá tengo una caja que me mandó mi amigo Darío. Virutas de aluminio para armar Cloudbuster. Así que bueno, eso. No sé qué voy a hacer en un espacio tan reducido y tantas cosas. Para el tratamiento de la escabiosis que es el tratamiento de los ácaros en la piel. Estamos descubriendo que las corrientes de alta frecuencia de un equipo tipo Darson Ball son de mucho beneficio. Hemos conectado a Daniela, que está probando, eh, el, está probando la crema azufrada en su cuerpo para... El tratamiento de la escabiosis, de los ácaros de la piel que se esconden y son muy pequeñitos. Estamos viendo que de a poco los ácaros van saliendo. ¿Se ve algo por ahí, Daniela, para mostrar? Ahí está saliendo uno. A ver, ¿a dónde? Ahí. Muy chiquitito. Ay, me diste corriente. Es muy pequeñito Salen los grandes primero Espera que por... quiero hacer un zoom Dale, hija de remín, puta Hacen un zoom Se traba todo Ahí Ahí, a la luz. Ahí está Señala dónde, a ver Ahí Con mi dedo índice No te muevas, eh Quédate quieto ya. Ahí podemos ver El ácaro Que ha salido de su piel y ahora le vamos a dar su merecido. Con una lámpara de 12 voltios... ...conectado al extremo radiante de la bobina Darson ball ...le aplicamos la, los efluvios de energía... ...al lugar donde salió el ácaro. Es realmente impresionante... ...que las corrientes de alta frecuencia que entran a su cuerpo a través del casco salgan a través de su piel, barriendo los ácaros que están escondidos en túneles diminutos en su piel, esto lo podemos comprobar fácilmente, yo digamos estoy calzado con algo que mucha aislación no tiene, y si yo la toco a Daniela, podemos observar que la energía está saliendo por su piel. Entonces, este es el tratamiento que están recibiendo los ácaros. A ver. Espera que le haga el zoom correspondiente ahí. También está pequeño. Podemos ver al diminuto ácaro. No Podemos ver cómo salen los diminutos ácaros de su cuerpo. Otro más. Más pequeñito. Corrientes de alta frecuencia para el tratamiento de la escabiosis y muchas dolencias más. Quiero que observes lo que sucede cuando yo le conecto en paralelo al Spark Gap el capacitor este jarro de Leiden. En este momento tengo los dos bancos de capacitores que se pueden ver, son capacitores de poliéster. Pero no me da una chispa. Y cuando yo le conecto este jarro de Leyden en paralelo, ¿qué sucede? ¡Ahí está! ¡Hijo de puta! Bien. Levanto y no hay chispa. Lo bajo. Bueno, esto te lo muestro para que sepas... ...que si estás usando una placa ZBS como yo estoy usando... ...y has puesto los capacitores de poliéster... ...y de repente no tenés chispa... Es hora de ponerle un jarro de Leiden en paralelo con el Spark Gap. Ahí no solo va a aumentar la fuerza, va a subir la frecuencia, vas a tener más plasma en la bobina y en todo lo que le conectes a la bobina ya directamente vas a tener el plasma violeta en todo el equipo. Bueno, lo que estamos viendo ahí son los famosos ácaros Que salen de la piel Y bueno, he descubierto un método que no lo descubrí yo Sino que Nikola Tesla ya hablaba de este método A ver, acá en el antebrazo Podemos ver, ahí hay más Ahí hay más, los pueden ver, son esos puntitos negros Bueno, ¿qué pasó? Simplemente agarré esto lo que tenemos acá es un equipo que está hecho con una placa ZBS y un flyback de 29. Flyback y la ZBS está de este lado. Eh, banco de capacitores y banco de capacitores. ¿No? Y el Spark Up, que lo hice con dos bujías. A las dos bujías, al Spark Up, le puse tres capacitores en paralelo para que la chispa se vuelva más fría. ¿Qué más hice? A la salida radiante, digamos, estoy usando este pedazo de bobina. Pues ves, acá tenemos cable grueso y a partir de acá tenemos cable fino hasta arriba. Bueno, acá tenemos eh, la masa. La masa se conecta acá. A ver, dónde, dónde, dónde. Eh, estoy me he perdido acá. Perdón. Acá tenemos el cable que va a tierra y tenemos el cable que entra por la UDIN. Pega unas vueltas y el otro extremo, yo lo puse acá. Lo puedo ir corriendo, buscándole la sintonía, como habíamos hablado, ¿no? Ahora lo puse ahí como para probar. Pero quiero que veas la potencia que tiene esto. Vamos a enchufar. Mucho quilombo ahí acá. Eh, vamos a enchufar. ahí podemos ver el Spark Gap super potente muy bien y podemos ver la potencia bueno, acá tenemos al equipo en toda su potencia, quizás le pueda encontrar más, pero bueno, esto sería a donde tenemos que llegar, eh, bueno, esto está repotente, digamos, tengo que aislarlo más por dentro, viste, o sea, si yo lo tengo en la mano, ahí lo puedo tener, pero si me voy acercando para acá, salen los arcos de acá del borde y se me meten, Después, eh, la chispa que sale esta fuerte no, me quema un poco, tengo que usar solamente la que sale de acá. Pero bueno, ahí vamos eh, descubriendo cómo potenciar el equipo de a poco. Eh, para todos los equipos hay que ponerle por lo menos una botella al Spark Up en paralelo. Eh, las personas que estén usando placas eh, eh, como es fuentes de PC por ejemplo. Tienen que ponerle el spark gap en paralelo para que la chispa sea más fría y no se le queme la fuente. Y a todos en general tienen que ponerle un jarro de Leiden en paralelo con la chispa. Luego están los dos bancos de capacitores. Esto ven, es cada, cada tupper de estos, cada recipiente viene a representar un jarro Leiden. Así que bueno, eso. Imagínense que acá hay un jarro Leiden y un jarro Leiden. Pero a la vez tengo otro jarro Leiden en la chispa. Acá tenemos el método más simple y efectivo para potabilizar agua que esté contaminada. Nosotros tenemos la llave de agua que nos da un agua contaminada de 12 moléculas. La cual la vamos a llevar con una manguera y a través de un tubo de PVC bobinado, que sea la bobinada arsombal, vamos a hacer pasar el agua por adentro la energía fría va a entrar al agua llevando oxígeno. Por lo tanto, el tema del ozono es lo mismo. Cuando nosotros le metemos ozono al agua para potabilizar, el ozono la única función que cumple es incorporar al agua un átomo de oxígeno. De esta manera, nosotros también le estaríamos otorgando al agua un átomo de oxígeno, pero no solo eso, sino a través de la bobina vamos a hacer un fraccionamiento inductivo del campo magnético y la vamos a reestructurar a un agua pura de 6 moléculas que contenga el oxígeno entonces bueno, este sería el método más simple para potabilizar agua contaminada El Eliminador de Sueño de Arsene Tarzumbal construido luego de más de 100 años ¿Qué es lo que siento? Siento calor en todo mi cuerpo, siento que todo mi cuerpo está transpirando. Todo mi cuerpo se está reestructurando magnéticamente, electromagnéticamente. Y toda la energía, obviamente, está entrando a mi cuerpo generando calor. Así que bueno, próximo proyecto, el eliminador de sueño de Arsene Darsumbal. Hola, saludes. Hola, ¿cómo estás? Reestructuración del campo electromagnético y magnético del cuerpo humano Para niños, adultos, ancianos, mascotas y plantas Te mando un abrazo bien grande